Hoy le voy a enseñar cómo hacer un banner Y le damos a cerrar todo porque lo estaba No, no lo quiero guardar Cancelar, lo quiero cerrar Y le damos a no Vale, en todo caso, si queremos hacer uno nuevo Le ponemos un título, por ejemplo, pulgar 111 Pixeles o Ustedes a lo mejor le van a poner centímetros Como a mí me ponía, le dais a Pixeles a pulgadas, no a píxeles. Y ponéis 2560, 423, ¿vale? Le dan a OK. Y le saldrá esto. Luego les van a imagen. A tamaño de lienzo. Aquí también le dan a píxeles. Y aquí en vez de 423, le cambian a 1440, ¿vale? Aquí en el color pueden poner el color de fondo que quieran. Yo en tu caso he elegido lo verde porque me gusta bastante, ¿sabes? Me llama mucho la atención. Y bueno. Para poner una imagen le tendrán que dar a colocar archivo, carpeta, descargas. Yo, por ejemplo, voy a poner un fondo que me gustó bastante, que me lo descargué porque me gustó bastante. Bueno, lo colocamos a su medida, lo estiramos a su medida. Yo creo que queda bastante chulo para un fondo, un banner de Minecraft para su canal o un banner de Minecraft o de que sea, ¿vale? Ahora nos vamos a título. Siempre tenéis que hacer esto antes, ¿vale, chaval? Eh, 72 puntos, black, esto es lo que he elegido yo antes Vamos a poner aquí alto, 1, barra baja desde. Vale, este es el nombre mío, ustedes pondrán el de su canal Eligen el color que quieran, ¿vale? Aquí pueden elegir las letras Aquí las letras, aquí los puntos De cómo quieren que sea de grande, enfocado Y aquí eligen el color, ¿vale? Vale, ahora para colocar las imágenes Por ejemplo, pulsan esto y le dan... A colocar, se van a la carpeta donde tengo vosotros la imagen descargada yo la tengo, la de descarga Y voy a poner dos morrón que me gusta bastante, es muy mono Y bueno, le vamos a colocar y nos venimos a borrador mágico, le damos a... y ya se queda así, ¿vale? Vale, y así tenemos que ir colocando, colocando, ¿vale? Ahora vamos a poner la de Goku No lo voy a hacer todo entero, voy a hacer la mitad, la mitad, perdón, porque vosotros ya sabéis cómo hacerlo, ¿vale? Archivo, colocar, descargas, vamos a pegar este de GTA V, que me quedó bastante chulo en un gameplay, en un, que digan un tutorial también, hace poco. Bueno, eso se queda así, también queda chulo, ¿verdad? Y bueno, le damos ahora, vamos a poner el de suscríbete, que tiene que estar por aquí, no eso es un banner. El de suscríbete está por aquí. Vale. Este lo vamos a pegarle en las esquinas. Vale. Le vamos a dar a colocar. Y ahora viene la hora de pegar las espadas de diamante, que es mi. Es... Vale. Vale, le vamos a colocar borrador mágico borramos y borramos ahora pegamos otra espada igual de diamante vale borramos con el borrador mágico ya va tomando forma oye, escuchad esta canción que es que me encanta vale, va tomando formita y bueno, vamos a pegar un creeper aquí al lado para que no se quede soso de la... vamos a ensancharle un poco bueno, no, lo pegamos aquí y con el borrador mágico le damos un poquillo, ¿vale? vale bueno, chavales, vosotros le podéis poner todas las cosas que queráis más hay muchas más, yo voy a poner en todo caso mi skin nueva. ¿Vale? Bueno, chavales, suscribiros para más vídeos y hasta luego. Bueno, antes de despedirme, quería decir, para guardar, le tendréis que dar al archivo, guardar como, le dais a formato... Y le dais a PNG, buscáis PNG, aquí PNG, PNG, estrella PNG, ¿vale? Y, bo, y el nombre que yo le he puesto ya se quedará guardado, le damos a guardar y ok. Suscribiros para más vídeos y ¡hasta luego chicos!